en lo alto trayendo el mensaje que me dieron los salmos haciendo misiones ayudando al hermano dándole la mano al que está necesitado él me lo controla pero esta no es la hora todas las mechamas que vienen aterrizando todos los yachidres que vienen pregonando ¡Briá! Lo puedo ver ya todo con claridad Él lo decidió para que va a cantar Yo pude llegar por medio de una espiral Salí por la vasija de lo más natural No a la clonación porque eso es despoblación No inseminación porque eso es falta de amor Los niños valiosos que vienen de Dios Que vienen con luz y su gran esplendor Soy un hombre y de todo eso gozo Toda sabiduría de los niños valiosos y promoviendo el sentimiento neto La fuerza y el estilo que vienen de adentro Mira lo que pasa cuando me concentro Cierro yo los ojos y siento el universo Mr. Discomner Bum, bam, bam. Me la alegría, lo bueno, lo feliz venía, esta nueva ola seguía Era en el tiempo una ecuación, y luego nací una canción que calculaba el tiempo y la distancia Y de esa forma recordé mi infancia, qué buena ocasión, no quiero darte más del montón En la galaxia, en la vía láctea, conseguí encontrar un hoyo negro Y así en esta bella familia del Rus me integro. tuve que viajar adentro de un hoyo negro mi free, mi cuate, mi pasero, mi pasero, mi perrito rompiendo todo esquema esta letra que se quema debajo de una palmera recordé las melodías enteras destrozando fronteras oyendo varios pagaritos que me daban paz con soniditos buscando alternativas que nacieron como una medida preventiva Cuento mi socio, cómo le saqué provecho al ocio, motivado, dejando siempre atrás el pasado, sin cualquier intención del malvado. Yo sabía que venía con la vibra del verano, y el sol que sale por la mañanita temprano. Por eso el consejo de mi abuelo no fue en vano, pude encontrar en otro día algo sano, pude encontrar en otro día algo sano.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 Pasajero, en un gusano agüero, el clima, la rima, la autoestima